Buenas, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andamos? Hola, muy buenas Ya veis que hoy tengo una decoración diferente ¿eh? Pero somos el mismo <risa> Me mola el vender <risa> Bueno, y VR que tenías la otra vez ahí Pues sí, sí, y hoy tenemos dos juegos de PCVR: Terror, aventura de terror Y zombies, zombies, mundo abierto supervivencia, ya veremos a qué tal, y yo creo que antes de ponernos a ver trailer y tal, creo que lo mejor es que nos metamos en harina, si te parece. Pues el primero que tengo ya listo es Bad Dreams, juego de terror, terror, de aventura, nada. Es un conjunto de capítulos, de pesadillas, cada uno diferente al anterior, y espero no liarla de los sustos que me llevo, porque llevo como tres capítulos, y o sea... Me va a salir el corazón por la boca. Sí, sí, sí. Pues está en acceso anticipado y tiene un, tiene un precio ahora mismo que está disponible desde finales de diciembre de 14,79 euros. El estudio estoy CRE Creative VR 3D. Te vemos. Eso sí, el juego ya veréis que es un poco oscuro. Porque de terror? Depende de las fases Es un poco, sí, oscuro De hecho intenté hacer ahí un robshop un vídeo corto Pero es que es complicado enseñarlo Así que bueno, eh, veis que tengo Avatar de cuerpo completo Manos, no es un juego En el que vayamos a tener muchas herramientas Así que por ejemplo tengo un mechero ¿Eh? A veces puedes coger Algún arma, pero Bueno, es un conjunto de pesadillas ¿eh? Me puede pasar de todo Voy a avanzar por este pasillo no os voy a poner en bueno, pues en antecedentes porque este es el capítulo 2.3 Es decir, que ya me he llevado unos cuantos sustos antes. 2.3 eso, eso según dicen hay cuatro niveles completos dos de los cuales están divididos en varias partes ya. pues aquí veo una especie de carnicería humana, que hay un señor colgado de ganchos un papel para... ¡Ah! ¡Dios! Vale, se supone, se supone eh, que han muerto ¿O no? o cubre tus orejas para no caer en la locura venga, pues tengo que hacer el gesto de llevarme las manos a la cabeza y apretar los eh, botones laterales para evitar caer en la locura como se ve aquí en el dibujo ¿Eh? si no hubiera sido arrastrado por esos ganchos que salen de mi imaginación o de mis pesadillas no, joder, Pues sí, que tiene una, una gran imaginación sí. bueno, pues vamos a ver qué tenemos por aquí una sartén, sin colisiones. Y con esto me parece que lo voy a pegar a nadie. Pues lo voy a soltar. Bueno, ahí ha tenido aquí física. Cuando la ha soltado, sí. Sí, los objetos a veces sí. Bueno, aquí hay un señor colgando. Vale. Pues vamos a darle. Ay, que... <risa> <risa> ya está de mecánico. Ya la hemos pillado ahí Hay un asa, falta un asa, este tiene un asa. Ah, si sí me están atacando arañas. ¡Ah! ¡Dios! ¿Araña o... no sé, yo a. Dios. Arañado. Veo... No sé. Mosca ve... voladora o qué es eso. Sí, no sé, una especie de avispas me han empezado a atacar. Tengo arañas por los pies. Ay, Dios. Yo creo que este bate con pinchos está claro lo que hay que hacer. Oh. Vale, esta es una de las pesadillas. Esta la he jugado esta tarde, así que ya sé que consiste, es muy cortita. Y esta, digamos, es de las más fáciles. Ya has visto que el puzzle ha sido muy, muy fácil. Y ahora no tengo más que avanzar por este pasillo si lo consigo. Claro. Bueno, Pero tengo bueno. que hacerlo rápido, si no me volveré loco. ¿Ves? estar hablando con vosotros mi nivel de locura ha subido y game over. no parece muy... bueno, no es Sine Sine, ¿no? el golpeo, para que me entiendan ¿no? del bate bueno, pues ahora aparezco encerrado aquí otra vez salgo, vamos a ver, ahora que ya sé el susto que me van a dar me protejo enseguida, Me la locura voy a tiro hecho y ahora en vez de hablar con vosotros me voy a dedicar a defenderme de los monstruitos esos, para pasar de nivel. ¿Eh? Venga, dale, dale ahí, hace un sprint. Para a toda velocidad, epa, si no pierdo el mazo, claro. <risa> no, que cada nivel... ¿Se pone a cámara lenta? De... ¿sí? ¿Se, ¿Se ha puesto a cámara lenta o qué? Sí, pero porque es el primero que te avisa lo que tienes que hacer, ¿eh? Pero esto no. O sea, defiéndete. Cada nivel es un puzzle, es una escape room, en la que hay, pues, sí, descubrir combinaciones de cajas fuertes, huir <risa> por pasillos porque te persigue un señor con un hacha y hay que hacerlo rápidamente. ¡Ay! Si me ha roto el bate, venga. Pero, Joder, pues, no tiene mecánicas de todo, de... ¿por qué no que lo bueno, pues esta sería una pesadilla Una eh, de las de las cuatro que hay de momento en acceso anticipado No, ¿Sí? no, una de las esta es en cada Digamos, en cada ambiente hay varias ah, cada, hay un, cuatro, un subnivel son tan, ¿no? o algo así tan cortito, ¿sí? Creo que era la 2.3 o algo así Según dicen, el juego hasta seis meses en acceso anticipado Y se espera que el juego dure entre unas cinco y seis horas en total Cuando esté completo vale. Aquí hay un botón para agacharse de sí. momento, tenemos en teoría unas 3 horas de juego con lo que hay ahora mismo venga, ahora vamos al 3.1 sumérgete en la oscuridad Pua, o sea, más oscuridad más oscuridad, pues vamos a ver si no puedo probar a coger alguna de las aquí hay un botón, a ver, bueno, mechero ah, mira mecherito ya te está indicando que falta algo ahí, ¿no? eso azul pues sí, falta la cinta de vídeo. Carnicero. Bueno. Butcher. Sí, este antes me ha perseguido con una motosierra. Y eh, voy a decir una palabrota. <risa> Vamos a ver. Aquí hay un botón. Ah, bueno. Mira, ala, ya tengo luz. Está, ala, bien, ya no está. ¿est está bien las mecánicas de interacción, o que, que aquí lo vemos. Bueno. A ver, el juego está todavía un poquito verde. Eh, hay veces que no termina de funcionar bien, o me han salido bugs. Pero la verdad es que desde que se publicó hace un par de semanas ya ha tenido varias, no, o sea, me llevo un susto. Sí, sí. Varias correcciones de errores. Pues bueno, pues, bueno, está en acceso anticipado. Yo le daría una oportunidad. Si lo, si lo que os gusta es pasar miedo, os puedo asegurar que sustos me dio unos cuantos. ¿eh? Especialmente el sonido. Bastante... Que por cierto el estudio. Ay, ay, ay, ay. Hostia. No me he enterado. Estaba, estaba mirando una cosa. Ah, el del carnicero, así o qué? No, el, el carnicero, este es. Ya os digo, hay algunas, hay algunas fases, algunas pesadillas. Que hay que hacerlo todo rápidamente porque te aparece este y te ataca. Y lo que va a pasar? como estoy entretenido aquí, yo pues de qué va el juego. Que digo que el estudio detrás de este juego que estáis viendo es el mismo que está detrás de Darnex Roller Coaster. Esta montaña rusa. A ver. Eh, a ver, aquí dentro no estaba esto. Los menús están en español, que no lo hemos comentado. Eh, ya empieza a sanar la cuenta atrás, me pongo nervioso. Aquí me dice que vaya aquí a coger una pala, pues venga, pero es que cuando la he ido a coger, no ha aparecido. El... Ah, no sé, me tengo que esconder. Ah, los ah. menús y las instrucciones del juego también que te aparecen están trabajando. Ah, no respires. Coño, me decía no respires, pero como estoy hablando con vosotros, pues va a dar una mecánica alien, alien isolation. Bueno, si queréis, eh, para que muera otro. Doctor, vamos a escoger otro capítulo, por ejemplo, por ejemplo que no sea el tutorial. A ver, este de la última luz, no recuerdo cómo era. Conoce al doctor. Eh, venga, vamos a probar con este. Conoce al doctor. ¿Eh? Pues vamos a conocer al doctor. Tienes un, un nivel de locura que tienes que mantener eh, sereno. Por ejemplo, si escuchas ruidos de pesadilla, pues te tienes que poner las manos en los oídos. Hay fases en las que hay pues, gases, que te tienes que tapar la nariz. Realmente las, las pesadillas son bastante diferentes unas a otras. Uh -huh. Y en esta, pues lo no mismo no recuerdo ni qué había que hacer, ni eso que le pasado. ¿Qué, qué, qué cosa ah, no, más rara. Un... Ah, no, no, es que es una puerta, parecía una parecía una pared y en cambio era una tela. O sea que era una, un trampa antojo, una trampa. <risa> unas manos ensangrentadas en la pared. Ah, y esta creo que era muy oscura. A ver. Por la que estamos viendo casi todas son oscuras, ¿no? O sea... Sí. Vale. Que es lo luego. normal todavía. Venga. This way, pues this way. Pues vamos a este way. Bueno, si pongo el mechero, tampoco es que queréis mucho, pero... Ah, pero tengo cóctel Molotov. Mira, mira. Yo lo sabía. Vale, máscara garantías, más Máscara antigas. Más antigas, que si no... Para ponerse. Estamos como en el juego metido. Póntela en la cabeza. Póntela, que me pongo nervioso porque sé lo que va a pasar. A ver. Vale, ya tengo la máscara. <risa> ah, pobre, pobre. <risa> bueno, máscara antigas. En otras te tienes que limpiar como las... Prueba, prueba. Prueba otra rápida, que esta no, no mola. Esta, esta no mola. Esta, esta la verdad es que es muy oscura. Eh, eh, bueno, mira, idiomas, ¿eh? Alemán, inglés, español, francés. La de cambiar, ¿no? ¿no? O por, por poner esto. No, ah, no, sin más, que me quedo. Que ah, me vale, equivoco. vale. Parece vale. que está seleccionado no, no. El, de, no, no, no. el de inglés. Una vez. A ver. Mira, esa... Acá. Esa, esta es la habitación con luz. Vale. Esto no es el comienzo, creo. A ver. Haz clic en A para los siguientes uh -huh. consejos. No uses demasiado el slow time. Hay... Cámara lenta Ah, pues hay una manera de activar cámara lenta Ah, vaso... está bien A ver dónde aparezco a ver dónde aparezco Joder, que vuelta a aparecer aquí <ríe> Que ha puesto lo mismo, ¿eh? Ah, porque la está a continuar Claro, ah, has, has elegido ah, el inicio A ver, a ver. Última luz pues No sé, al inicio, ¿no? Sería Bueno, sí, supongo ¿Oye? a ver esto es distinto. Mira, es bueno, como veis, hay un doctor el... loco que ha hecho experimentos. Entonces yo me... Vamos, estoy aquí sumergido en la locura y supongo que el objetivo será escapar, mantenerse cuerdo. ¿Sí? Vale, a ver dónde hemos aparecido. Bueno, pues mira. Ah, mira, esto es el comienzo de todo. vale. Bueno, no el comienzo de todo, pero aquí ha aparecido encerrado en este hospital. Estoy atado. Como aquello sé con un candado, entonces cojo la barrita, esto va a ser un poco spoiler, eh, uno de los puzzles, cojo la barra, intento darle al botón, vale. Me aparece un gancho con un trozo de carne. Ay, a ver dónde hijo el gancho, yo el gancho, el alambre y me suelto. Pues ya me he liberado. Ok. Este es el capítulo 1.3. claro que aquí hacen experimentos con la gente. De ambientación no está mal. A ver, no es un juego con unos gráficos eh, triple A, pero no está, no está nada mal. Eh. O sea, que si da, daba bastante mala sensación, sí, mal rollito. O sea, ellos mismos le dicen: Somos un estudio inglés-francés. Tenemos hasta bolsita para ponernos detrás no funciona exactamente igual que en The Walking Dead Santos y Pecadores pero bueno, similar tenemos una mochilita la. Hombre, este, esta pesadilla que has puesto parece que me llama una aventura más que sí. más que el juego este no me acuerdo el nombre este que era de eh, es que iban a sacar al bueno. cooperativo que, que era de terror también pero era más de, de esos de susto de llama izquierda esto en los, lo que es el menú está en español pero por ejemplo estos documentos no caja negra, sueños, tabula rasa renacimiento uh, claro, porque es una foto a la, a la mochila luego pues eso, no hay colisiones la puerta se ha cerrado y en cambio la puedo atravesar pero yo soy un fantasma no, no mola y aquí me encontraba yo un bug, que vamos a ver si me ocurre, si me ocurre pues lo dejamos y pasamos al siguiente, y si no, pues será que lo han arreglado. Ese que cuando cogía esto luego no lo podía soltar. Pero si no lo coges no va a, a poco, ¿ves? ¿Eh? Mira, pues sigue este bug. Ah, y se te queda ahí en la mano. ¿Sí? ¿Típico bug del juego? Sí. ¿Eh? Ah, antes no lo habías enseñado, pero como tengo el avatar de cuerpo completo puedo dar patadas. ¿Se no, la puerta? ¿Y abre? Pues no. no Pues juego de terror en acceso anticipado, darle una oportunidad si os gusta el género ¿eh? ya veis que tiene sus fallitos, estas cosas se reportan al desarrollador y cuando sí, puede les va. Anticipado. Les, va, les va dando salida ¿eh? Se supone ¿Tú que lo no terminarán en la mitad de, de, lo, de lo que o sea, la, primera, ¿Sí? la primera mitad del año la mochila se saca de la espalda. Podrás guardar bates, armas. Pero en este caso no consigo <risa> quitarme esto de la mano. Si me ha quedado aquí. Eh, pues nada. Bueno, pues pasamos al siguiente. Venga. ¿eh? Mientras... Este es muy de jugarlo en solitario. No sé si enseñarlo merece la, la pena. Vamos a salir. De mientras aquí... pongo el tráiler del que acabamos de ver, como decía, Creative VR3D, estudio indie francés. La verdad es que en Francia hay unos cuantos desarrollos también, como Wanadev, ¿se si acordáis?, de Runnaroch o Propagation. Y aquí estamos viendo el tráiler del juego de terror de pesadillas. Sí, sí. Ni grandes. <risa> Si, sí, unas tres horas de juego comentan que hay ahora que pretenden que sea el doble cuando esté terminado. Ahí ves que hay mecánicas de disparo también. Y mucha, mucha locura. Mucha, mucha locura y muchos sustos, ¿eh? <risa> Yo ya estoy cargando Survival Nation. Juego de mundo abierto, cooperativo o en Recu solitario. Yo lo voy a jugar en ¿Recuerda, solitario. Recuerda, Gaby, compartir la imagen, ¿sabes? vale tendré que refrescar seguramente sí, sí. para que la veáis vamos a ver pam, pam, pam. Son, y... son, son tres desarrolladores para que veáis que no es tampoco ah. un estudio grande si me dices, si me dices que ves hay unas montañas y un bosque un campo sí. Sí, sí, sí. venga pues vamos vamos para survival nation ahora mismo que es, estamos Después. viendo la, lo que es la versión de pc que acordaros que de momento Estamos también está en estandalón, la... en pico también, y el estudio pretende llevarlo también a Quest y a, y a PlayStation. Y a, y a PlayStation VR2. Bueno, me, este, este estudio es, eh, hasta ahora había hecho solo juegos de, de modo horda, en la que el personaje estaba quieto en un sitio y tú disparabas con arco o con pistolas. Entonces meterse en un mundo abierto a todos nos sorprendió. Y a mí tengo que decir que me están convenciendo bastante, ¿eh? No va a ser, eh, pues bueno, tampoco estamos pues, ante un triple A, pero la verdad es que tiene un montón de misiones, un montón de personajes que te van encargando pues, cosas que hacer. Y con multijugador, y, que es lo interesante también. puedes jugar en cooperativo. Modo, eso es, modo cooperativo para cuatro personas, ¿vale? Os voy a enseñar el menú. Este soy yo, este personaje, que lo puedes, bueno, te puedes cambiar de hombre, mujer, pelo, calvo. Tiene árbol de habilidades, de pesca, de recolección de medicinas, de caza. Esto sería el inventario: un cóctel molotov, un palo para pinchar ahí carne y cocinar, la cantimplora, salud, un filetaco, carne cruda. Aquí crearíamos pues, medicinas, cóctel molotov con los ingredientes. Para crear un cóctel molotov necesitamos botellas, tela y gasolina crear salud, pues un bote vacío, plantas, en este caso rojas, y agua. ¿eh? Uh -huh. Este sería el mapa, que te va indicando, pues, ve, pues aquí está la armerilla. ¿no? Sí, sí, sí. Esto solo es el, el campamento del oeste, ¿eh? o sea, que decir, el mapa es... Tío, pues sí que... A ver, a ver a... voy a hacerlo pequeñito para que lo veáis. ¿Tiene, ¿tiene vehículos este juego? Que no me acuerdo. De momento no, y no creo que los tenga, y si es por mí que no los tenga. ¿eh? No, Porque... es que como lo he visto tan grande... <risa> Pero pues... es que... Dios. Pero sí, sí, que se puede, sí que se puede ir de hoguera a hoguera de campamento. ¿eh? Un viaje mágico. Un viaje Por ejemplo, como en, como en Horizon, ¿no? Zero down o... Vale. Estas son las misiones que tengo ahora activas. Las principales, las tareas secundarias, los recados. No sé. Misiones actuales, hablar con algunos personajes, ir a la zona de escalada. Venga, p -p mejorar, mejorar el arma, ¿eh? Quemar el lío de zombies. Esa, Venga, esa mola. Pues. Esta mola. Venga, esta es la que tengo activada. Venga. ¿Tienes manos solo, Venga. no? O sea, no tienes cuerpo. Tengo solo manos. Tengo sí. solo manos. En este caso sí que hay colisiones. ¿Eh? Hay colisiones. Vale. Tengo una pistolita. Mirad cómo se recarga. Te aparece el cargador ahí como flotando. Lo coges, lo metes y amartillas. Bueno. Vale. Bueno, bueno, o sea, ya, ya ¿eh? sé, mejor coger lo de la cintura o lo que sea, pero bueno. Sí, pero aquí no tenemos cintura ni tenemos nada, así que tenemos <risa> eh, mochila, pero pero no como la de, de Walking Dead. Y luego tenemos indicadores, eh, a ver cómo están aquí, eh, aquí, ¿vale? Dinero eh, que tenemos. Te pregunta, este eh, juego ahora tiene modo historia o es infinito de supervivencia todo lo que quieras jugar? Parece que tiene modo historia, ¿no? Por lo que me está enseñando, ¿no? Sí, es, tiene, tiene modo para un jugador, sí. Modo historia, pero que en el fondo consiste en realizar una serie de misiones. Tampoco es que vayas a, que seas el héroe que va a acabar con la plaga zombie del mundo, ¿eh? Bueno, tienes que ir completando distintas misiones e ir avanzando. Yo he jugado muy poquito, ¿eh? Lo estoy enseñando el en menú, pues que el hambre, que estoy al 74%, de set estoy no, al Según dicen ellos, el objetivo principal es sobrevivir. Pero para hacerlo debes cooperar con otros miembros del campamento. Ojo, champiñones, y los echo al hombro y se cargan en la mochila. Aquí me aparecen los primeros zombies y vais a ver qué, cómo reaccionan. Si les pegas el primer tiro, les entra la prisa por comerte. O sea, que es, que es el típico. Bueno, es un RPG, como pone, y de hecho vemos cómo le. le o sea, lo, la vida, ¿no? Los números que se ven, ¿no? El daño que sí. le haces Y del nivel que tienen ellos de, de... Bueno, algunos sueltan objetos interesantes Me voy por aquí, voy a ver, explorar esa casa A ver si encuentro suministros En el baño, en la letrina no hay nada Los zombies los he dejado atrás, alguno me sigue Chocolate, ¿me lo zampo? Venga. Venga. O no me lo como. Te lo llevas a la boca. 88%. ¿Tienes de vida o algo así salía ahí? De hambre. O sea, de no, no, que tengo bueno. poca hambre ahora mismo. Ahora, si me como esta tabla de proteínas. Ah, pues ya te al 100%. Está saciado. O sea, que tomo, estoy de maravilla. Venga, <risas> gasolina. Pues para hacer un cóctel Molotov vendría bien. Una tableta de chocolate. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Balletas... Venga, pues para la puchaca. A ver. Bueno, voy a probar a darles con esto. ¡Toma! ¿Qué tal, Se siente. ¿Eh? No tienen peso. Bueno, ¿no? pues cuando les... No tienen las armas peso, pero al tener colisiones no está mal el golpearles, ¿eh? Por lo menos... Notas que les estás golpeando. Sí, sí, sí. Vale. Mira. Uy, aquí podría cazar conejitos o zorros que se convierten en filetes. A ver si consigo cazar un conejo. Eh, no por el, no por el conejo. Toma Hostia, se, se le cae la carne ya ahí. O oh, eso, así, ah, sí, mira. Eca. Te ha dejado ya el filete. Ya, ya. esto no te lo puedes comer crudo. Hay que llevarlo a una hoguera y tal y cual. Ah. Vale. A ver, me voy a cargar este zombie. Y me voy a quemar... Una cosa curiosa... Bueno, ¿Este dejó caer algo? Sí, ha dejado caer... Piezas de metal, que esto me sirve para... Mejorar las armas. Vale. Pues aquí tenemos un nido de zombies. Esto es una cosa curiosa. Los zombies tienen nidos. No sé. Como si ¿Y tiene que darle fuego o qué ponía? Entonces vamos a coger un cóctel molotov... Eh, y creo que se tira así sin más A ver cómo era No, bueno, vale, sí, sí o sea, Pero se cabrean salen, salen del suelo, o sea, estaban como Se cabrean, como se cabrean ¡Oh! Hostia, pues, No muera Gaby, corre ¡Oh! sí, sí. Ah! <risa> Reaparecen en dos segundos, en un segundo a ver. Pues Está claro que hay que tirar el bolotón de lejos ¿Y ¿Qué pasa si muere entonces? ¿Sale cerca o qué? Pues, o tienes que hacerlo todo. Pues vuelves al, vuelves al campamento inicial y esta misión pues fracasada la tendré todavía que repetir a ver, misiones lógicamente sí, eh, ah, posible. no, pues mira, ah, sí eh, no, he quemado el nido de zombies. Hombre, te has ha cumplido el objetivo ¿eh? que era quemar, luego sobreviví ya he cumplido el objetivo, bueno eso era, era distinto. Bueno a ver, gráficamente, pues ya veis que no es gran maravilla pues Sí, esa pero roca se son, nota el ningunares. salto respecto a las estandalones, O sea que, bueno, acordaron de... Pero no está mal, ¿eh? No, no está mal pues, pues bueno, ahora tengo que hablar con alguno de los encargados del campamento Que todavía no me los conozco Mira, viaje rápido Cuando descubramos otros campamentos Y encendamos una hoguera vayan vayamos la hoguera Podremos viajar entre hogueras ¿Vale? Sí, sí En este caso, pues voy a... ¿Qué voy a hacer? inventario voy a coger la cantimplora para que la veáis la cantimplora está casi llena pero si tengo un de un bidón de agua pues la lleno Va. y ahora luego estaba al 70% y ya estoy al 100% o sea que tienes ¿Qué? que ir bueno tienes que ir haciendo las misiones pero fijándote de que si tienes hambre si tienes sed sí, sí, sí. ¿no? O sea que... si tienes hambre sed eh, la salud a ver dónde tengo yo que ir ahora Hablar con este, a ah, donde las armas venga, okay. vamos comida, agua, pescar, cazar, recolectar, de casas abandonadas. Ejemplo, por ejemplo, esta chica Camila que se encarga de la escalada me ha pedido que le busque una cosa que había perdido, se la ha encontrado. Entonces, voy a ver si se la puedo dar. Tendría que activar la misión. Eh, misiones, misiones. Es un recado, empieza la caza, ¿no? Tareas secundarias, Camila. La, la, la, la. Bueno. Si no, bueno, ya se lo daré luego. Que está ahí. Esta, esta me permite, esta va construyendo por las rocas, va acabando maderas y puedes escalar. Entonces tiene mecánicas de escalada. Que no funcionan mal, ¿eh? te agarras a las maderas y vas y vas subiendo. Uh -huh. Vamos a ver si tengo aquí. Tengo ahí el de la armería. Este es Nathan, con el que tengo que hablar. Voces en inglés. Pero en español. ¿o? Subtítulos en español. Bueno, fijaros, los personajes, pues eso, no son de Hala y Fallis. ¿eh? Bueno. Pero bueno. Bueno. Bueno, me ha dado recompensa por haber quemado el nido de zombies me ha dado experiencia, me ha dado dinero y, y tampoco es un juego muy, muy exigente, por lo que veo los requisitos mínimos son una 1060 que... aquí por ejemplo tenemos al, al sí, de la armería 13 gigas de vale, RAM de requisito mínimo. ¿Eh? podemos comprar munición mejorar las pistolas arco, escopeta, fusil bueno, aquí es para mejorar las armas y para comprar nuevas. Vamos aquí, acá. Okay. Eh, bueno, acá. Okay. Esto, lógicamente, con amigos, entre cuatro, tiene que ser mucho más divertido. Uno vale, tú claro. encarga, encárgate encárgate de la comida, encárgate de la caza. Sí, sí, si no es muy pesado. De... Bueno, esto depende de si te gusta o no la supervivencia, porque si no es muy pesado, ¿no? Lo del comer y alimentarse y tal, pues puede ser un juego. A ver, gente... no, yo de momento no me he agobiado mucho. Llevo un par de horas y bueno, ya veis los indicativos. Vamos, que no des a cuatro pasos están... y ya te esté, ya estés muerto de hambre. Eso ¿eh? es, no estás, no estás todo el rato, por ejemplo, a ver, pues ahora mismo pues estoy corriendo un poquito, ¿eh? pero no me voy a desgastar la energía tan. Eh, eh, eh, he <risa> este que va por el suelo. Ahora sí, a ver si consigo un arma con más cargador. Pues ya, claro, está con 7 balas. Ah, si no, está me bien, que también metian el cuerpo a cuerpo, ¿no? Tiene la, la arma esta que tenía antes. Bueno, mira, ahí tenéis un zombie más diferente, más gordo, más grande típico, el típico <risa> turista encerrado este es turista y este es coloso <risa> <risa> <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Sí. vale, me ha costado pero bueno, por lo menos era lento estos se embalan sí. bueno, por ti bueno Aquí de. esto que es el hambre. O sea, eso te el ha salido que, que, que estás hambriento, ¿no? Supongo es que, que, que no comer. te mueres, ¿no? si llegas a cero. Pues vamos a coger un. Puedes un aguantar, ¿no? En la vida esto. real sin comer. <risa> un choco, algo me he comido. ¿Qué más? ¿Algo tengo para comer? O si un filete crudo no. Bueno, algo he recuperado. Por aquí veo otro campamento. Una granja en ruinas. O ya veis que no son escenarios cerrados, sino que realmente es un mundo, un mundo abierto, ¿eh? uh -huh. Voy, a ver si que... Voy a ver si esto es. Un mundo abierto uh -huh. con, con sus misiones. Y aparte las misiones también dicen que hay como secretos. Puedes hacer un. un detector de metales. Eh, subirte a la cima a buscar tesoros. Usando acertijos. Bueno. Vamos a distintos ver. Distintos tipos de Esa armas. Casa. Explosivo. No, el juego o... en ese sentido es bastante, bastante completito. ¿eh? O sea, eh, no es una maravilla en gráficos o en mecánicas, pero tiene todo lo que se le podría pedir a un juego de supervivencia en un apocalipsis zombie. Un montón de, de armas de todo tipo, mejoras, escenarios. Mira, otro nido de zombies. El tema de guardar partidas, cada vez que completa algo, supongo que es, se guarda, ¿no? Se guarda automáticamente. No hay opción de guardado, pero se guarda automáticamente. Ahora, a ver, Te voy a dar con esto. Bueno, no sé, tú eres nivel 14. <risa> Eso da, esa es la cuestión, que bueno, esto es RPG. Bueno, como Zen y tal ¿no? O sea, puedes ir a uno grande de mucho nivel y le haces caricias por mucho Es Cuando le muerto, en la cabeza. Resucitas en el, en el campamento, digamos, central y ahora pues bueno no estaba haciendo mucho caso a las misiones que tengo que hacer ve a la zona de escalada bueno tendríamos que ir a la zona de escalada o escoger una tarea secundaria eh o un recado matar a un zorro por ejemplo este, Antonio es el cocinero y me ha pedido que mate un zorro porque aquí tiene mucha hambre y oye pues seguiríamos esta misión y ahora tendríamos como misión activa el cazar a un zorro ¿Eh? por ejemplo mira está aquí el zorrillo ¿Eh? pues podríamos ir a buscar un zorro te falta un matarlo mínimo. O sea, si no sé quisiera... cómo vamos de tiempo si Bueno, son so salamos... 34 ya, como quiera Si ¿Y? quieres tú enseñar algo más o vamos fuera Como vea. o tenía que una pregunta Nos podéis decir queréis que haga algo Especial Te has ver, preguntado antes si los cargadores Si recargas pierdes vales o, o se acumula, ¿Sabes, si suelta el cargador Para recargar, tienes dos y A ver, a ver, tres? A ver, a ver. 187 A ti 181 es peón, tío, sí, y recargado. ¿la recarga ¿Puedes eh, ahora recargar o tienes que gastar todas las balas? ¿vale? Pues eso quiero saber. Quiero ver. A ver. Botón, no, esto es saltar, esto está. No, pues no, no se puede soltar el cargador, hay que, hay que gastarlo. Vale. Vale, bueno, pues entonces no, la pregunta ya te responde. No sé si tenemos. <risas> ¿sí? Quizá ya voy a ver opciones, ¿eh? por, por enseñaros un poco. preguntas bueno, sobre PlayStation, PlayStation VR2 próximamente. No, no, todavía no, no bueno, sabemos nada. Movi movimiento libre de teletransporte, eh, giro suave o por grados. Se puede jugar sentado o de pie. La mano dominante derecha o izquierda. Respuesta háptica, compensación del arco, audio, vídeo. A ver, general. Viñeta, me ha parecido que también por ahí. Sí, guías. Vale, mira, eso está bien. Se, Se supone indica que, en el mapa o no. O sea, donde... el, el estudio en su web tiene puesto que este juego va a llegar a PlayStation VR. Y PLETS es un VR2. Yo supongo que al final lo sacarán en un VR2 solo. Y también va a llegar a Quest. Está en pico, en que es un XR2 también, uh -huh. y no debería costarle llevarlo a Quest. Me gusta, me, me gusta por ejemplo, que puedas escoger que te vaya mostrando muchas cosas en la interfaz o no. ¿vale? Uh -huh. ¿Ves? Mostrar información del enemigo o no. ¿vale? O si, si, ah, que si lo puedes no, quitar. Si no o... os parece sí. Claro, claro, efectivamente. El indicador de la ruta, pues que te indique hacia dónde seguir, dónde está tu siguiente misión que tengas que buscarlo tú, contador de municiones, sí o no, yo diría todo en sí, ¿vale? Solo información. Bueno, como veis de opciones está completito y en español, ¿eh? Por eso os decía que si os gustan los juegos de mundo abierto, si tenéis cuatro amigos, tres amigos con los que jugar, y os va a esto de apocalipsis Zombies, me parece un juego estimable. A mejorar, todavía le, queda, bueno, mmm, bueno, le, quedan, le quedan cositas, pero sinceramente a mí ah. me ha sorprendido para bien... Sí, a a 28,99 euros que cuesta en Steam ahora mismo. ¿Eh? Aquí y veis, la, por ejemplo, que tiene las críticas los de, de, de los usuarios mayormente positivas. Que ya sí. estoy viendo que no. O sea, este la impresión o... es buena, al menos desde aquí, desde fuera, es buena. La... Salió primero sí. en Pico 4, fue una exclusiva temporal. ¿eh? Y, y hace una semana, hace dos, salió en, en PC. Y en Pico 4, la gente decía que, por lo, que son, lo que es el juego era divertido y se quejaban pues, de que los gráficos eran un poco como los del Arizona Sunshine en versión pues Lógicamente, Standalone en lo que tiene. En PC, pues yo os digo, no son gráficos AAA, pero para lo que estamos acostumbrados a ver, no está del todo mal. Quizá los zombies pues, podían dar un poquito mal, dar más mal rollo. Uf, ya, pero... ya, ya está Ya está sediento. <risa> Te mueras, pobre. Ya son pues turistas de nivel Pío. 2. Estos son fáciles. ¿eh? Piezas de metal. Vale, pues, pues, pues, pues, vente, pues lo dejamos aquí. Sí, ¿eh? sí. vuelvo al mundo real. Hmm. Y... Pues nada, pues, este es, este es el trailer de.